Pues vamos a hacer la pizza. Cogemos un, una berenjena y la cortamos. Vale. a cortar en, en daditos finos, ¿vale? Daditos finos. Todo, las rodajitas, daditos finos, ¿vale? Y, y ahora... Cuando termine volvemos, ¿vale? Y ahora pelamos el calabacín Y, y bueno, igualmente vamos a cortarlo en daditos, ¿vale? ¿De acuerdo? Vale, ya que tenemos nuestros berenjena y calabacín cortados a, a daditos, ¿vale? Vamos a preparar eh, la masa para la pizza. Y vamos a coger una taza... Taza, una taza de harina, ¿vale? ¿vale? Le vamos a poner un poquito de agua, ¿vale? Y lo vamos a ir removiendo, ¿vale? Le hemos puesto una taza de, de... de harina y vamos a ir removiendo, removiendo y cuando ya vemos que está muy seca, que necesita más agua, le echamos un poquito más y lo volvemos a remover, remover, remover, remover. Pero me ha, me ha quedado muy líquida. Ahora le voy a añadir un poquito más de harina. ¿Vale? Y que. Y bueno, ya está más o menos así pegajosa, ¿no? Pues ahora le vamos a añadir la levadura poquito de sal y levadura ¿vale? bueno mira aquí tengo un paquetito de, de levadura levanova levadura fresca de 25 gramos pues yo le voy a poner la mitad ¿vale? la mitad y la la deshago ¿vale? la deshago le echo un poquito más de harina para que no se pegue tanto vale y la movemos la movemos la movemos vale la amasamos un poquito vale hasta que echar un poco más hasta que no no se me peguen las manos vale, y, y vale. pues yo, ¿ves? ya no se pega está blandita pero no se pega entonces es el momento de, de amasarla para que se mezcle bien la levadura Bueno, como hay un poquito de harina aquí, pues vamos a ir rebañando hasta que lograr que no, no se nos pegue en las manos. Y la, la amasamos. Le hacemos un doble y la amasamos, así. Un doble y, y apretamos. Así. A nuestra masa vale. ¿Vale? y ahora pues le voy a poner un poquito de sal ¿Vale? bueno, le ponemos un puñadito de sal no mucho pues sí, un poquito ¿Vale? y lo volvemos a mover la masa bien. Bien, para que se vea bien la sal Aún se pega un poquito, le voy a echar un poquito más de harina, ¿vale? Aún se pega. Y le seguimos moviendo, moviendo, moviendo, moviendo, hasta que la sal esté bien mezclada. Bueno, no hace falta echarle mucha sal porque luego, luego la las demás cosas, los condimentos que llevará, pues también llevarán, estarán sazonados no hace falta, vale, no hace falta que tenga mucha sal la, la, la, la masa, ves, pues ya no se pega, está blandita, pero no se pega. Se pega un pelín, pero pues, no pasa nada. No pasa nada porque aquí hay un poquito de harina y la, la untamos para poder moverla bien. ¿Vale? ¿Ves? Pues, Cada vez que se pegue, la, le untamos un poquito de harina. ¿Vale? Y ahora. Es el momento de, de ponerlo en el molde. Tenemos nuestra masita. ¿Ah? ¿Vale? ¿Vale? Vamos a ponerle un poquito de aceite a, al molde. Un chorroncito pequeño. Lo expandimos bien. ¿Vale? Lo expandimos bien. Y ahora cogemos la masa, la masa que teníamos ¿vale? y la vamos a ir. Resultamos un poquito con aceite para que eso no se nos pegue. ¿vale? Y ahora la vamos a ir expandiendo, expandiendo. No se ve bien. A ver si así se ve mejor. Vale, la expandí por toda la, la lata. La bandeja del horno, que va a quedar finita, pero mejor. Porque a mí me gusta fina y e crujiente. ¿Vale? molde es un poco grande pues aunque no no cubramos todo el molde hacemos una especie de cuadradito ¿vale? así así así así, así. cuadradito ¿vale? Y ahora le vamos a poner pues los condimentos, eh, la, el, el calabacín y la, y la berenjena, lo esparcimos por toda la masa, por toda la masa. ¿vale? Toda la masa. bien recubierto todo así así así así así así vale así y ahora nos falta pues lo, los tomates vale los dos tomates y, y se los pongo. Vale, pues ya tengo mi tomate rayadito, le voy a poner por encima bien esparcido. queso, ¿vale? El quesito. Bueno, se me olvidó que le tenía que poner un poquito de sal, ¿vale? Un poquito de sal. Y un poquito de pimienta. Y ahora sí, le pongo los, los daditos del queso. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y al horno. Recalentado. Pues bueno, pues ya tenemos nuestra pizza. Ahora vamos a partirla y a ver qué tal el sabor. Y aquí tenemos ya el trocito preparado, que yo creo que me voy a comer hasta dos, ¿de acuerdo? Muchas gracias, hasta pronto.